Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos ya aquí transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech como casi todos los viernes cuando nos tomamos nuestro periodo vocacional y también cuando andamos este, con alguna otra cosa en la agenda que no nos permite transmitir como fue la semana pasada que vivimos la semana del voluntariado en el Tec de Monterrey y que por ahí tuvimos algunas cuestiones técnicas también que eh, con las por las cuales no pudimos estar transmitiendo la semana pasada pero muy gustosos de estar aquí ya en pues ya con con el semestre por finalizar ya en periodo de exámenes para los alumnos de planes anteriores al 19 y también eh, para los alumnos de preparatoria, ya en su semana final, los de TEC 21, para luego enfilarse a la semana 18. Entonces, ya estamos en la recta final del semestre y en la recta final del año. Un saludo a Raúl y luego os presentamos a nuestro invitado. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, Daniel, pues, igual, muy buenas tardes. La verdad, un gusto estar nuevamente aquí en Conciencia Tech, después de haber tenido esta semana de voluntariado, la verdad, bastante enriquecedora. Y como bien mencionas, ya cerrando el semestre, tanto para los planes anteriores, para el Tech 21 2.0, este, a punto de iniciar con la semana 18, y ya casi, casi en vísperas navideñas. Bueno, todavía faltan unas semanitas, pero yo ya empiezo a, a sentir el, el espíritu navideño, ya en la casa ya tenemos algunos arreglos, este, ya empiezo a ver luces, entonces la verdad es que disfruto muchísimo esta esta época también. Muy bien, Raúl. Pues la verdad es que hoy estamos contentos porque tenemos de visita nuevamente a Daniel, este, Patricio, que pues como siempre viene a tocar temas ahí interesantes cuando, cuando tiene ahí tiempo en la agenda para sumarse con nosotros a este programa y este proyecto que tenemos. Y la verdad es que hoy el tema a mí me pareció sumamente, este, interesante ¿Por qué? Porque les voy a dar el título nada más para que se vayan imaginando, ¿no? La felicidad co como una raíz de problemas sociales y climáticos, ¿no? Él como, como buen arquitecto y con toda esta área del desarrollo sustentable que le gusta mucho, este, pues nos sugirió este tema y la verdad es que, que me gustó el título. ¿Por qué el título, este, Daniel? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, eh, profesor David. Eh, sí, pareciera que es Clickbait pero eh, me tomé tiempo para poder revisar algunos, pues, un poco de la situación de, que, que se está presentando ya post pandemia, eh, las revisiones que se están haciendo a muchos niveles, eh, de gobierno, de las corporaciones, de los estudiosos, los académicos, y creo, bueno, este, me pareció que, que, que valdría mucho la pena eh, tomarnos un momento para hablar un poquito respecto sobre este tema, sobre, sobre la felicidad. Algo que realmente es un poquito raro porque los que me conocen eh, eh, tienen la idea de que no soy muy partidario para eh, al respecto de, de los asuntos como pues eh, eh, todo este tipo de sectas eh, coercitivas que manejan las emociones, eh, los libros de autoayuda. La verdad es que soy un poquito eh, como que tengo un, po tengo, tengo un poquito de, de, de cuidado a al respecto de los temas, pero. Cuando me metía a revisar que, que hay instituciones muy serias como la Universidad de Cambridge que, que revisan y que hablan y que tienen incluso sus, sus institutos para el bienestar, ya cuando te metes en, en forma de hablar sobre, sobre la felicidad como tal, te das cuenta de que hay un, un, es un mundo inmenso. Y, y, y, y yo creo que valdría la pena que, que, que todos nos tomáramos un momento para preguntarnos qué es lo que significa para nosotros felicidad. No, sin duda alguna es algo muy eh, interesante y no solo, este, pues también Harvard fue de los precursores en hablar de estos temas de felicidad con tal Ben Zahar, que tiene su clase de felicidad y que fue una de las más eh, solicitadas por los alumnos hace unos, unos años. No sé ahora cómo está en estadísticas el grupo del profesor. Este, allá en, en Harvard, pero se hizo muy famosa y muy este, afamado este tema, ¿no? inclusive uh, al surgimiento de varios libros escritos por él sobre esta parte de la felicidad. Entonces, sí, realmente creo que es un tema a tocar bastante, bastante eh, interesante. Raúl. Y la verdad es que igual es un tema bastante interesante, complejo, debatible, filosófico, o sea, tiene muchas perspectivas de la cual se podría abordar, eh, y me gusta también el título que le pone, porque además Daniel siempre tiene como este, este toque de, de, de, de, de poner eh, a veces polémicas las cosas, ¿no?, pero con un, con un propósito constructivo, ¿no? Al final es arquitecto, ¿no? Entonces, este, precisamente, eso es algo súper enriquecedor y que ahorita pues vamos a escucharte, y sobre todo pues ahí a, a compartir experiencias, opiniones. Y pues adelante, Daniel, ¿cómo te gustaría comenzar en este sentido? Sí, muy bien. Miren, como les comentaba, sí, totalmente de acuerdo, con, coincido con, con lo que dice Raúl, hay muchas formas de abordarlo. La verdad es que el, art, el apartado filosófico me llamó muchísimo la atención y lo, tal cual lo comentó el profesor David, eh, instituciones completas están dedicándose a entenderlo y no solamente eh, instituciones u eh, organizaciones, sino también hay muchos eventos que, que están tratando de, de, de establecer algunas pautas para poder estudiar correctamente todo lo relacionado a, al concepto de felicidad. Y justamente uno de estos eventos que, que, que se realizó eh, fue un, un debate que fue muy famoso en abril de, de 2019, antes de la pandemia, en donde se conciliaron que, que dos personas, dos personalidades, eh, uno eh, uno es eh, Robert Pat, eh, Peterson, que es uno de los pes, pesados de la filosofía contemporánea de Canadá, eh, de la derecha. Y otro es eh, Slavoj Žižek, que es, eh, también es un filósofo, ¿sí? que tal cual se, se, se declara abiertamente marxista. ¿sí? Pero ambos, ambos eh, ambas personas eh, acudieron a este evento, evento perdón, que titularon eh, Felicidad, capitalismo contra el marxismo. Y la verdad es que hay muchísimas cosas que se pudieron sacar de ese, de ese evento. O sea, hasta la fecha sigue teniendo todavía repercusiones, pero hoy en particular quisiera recuperar por lo menos uno de los puntos eh, que abordó eh, el filósofo Slavoj Zizek sobre eh, el concepto de la felicidad. Y es específicamente la crítica al mismísimo concepto de felicidad. ¿Sí? Eh, es muy, la verdad es que es eh, cualquiera que nos acerquemos y le preguntemos, oye, ¿qué es felicidad para ti? Raúl, ¿qué es felicidad ¿Qué sientes que es felicidad, es un estado de percepción eh, muy personal, ¿sí? Que no tiene una respuesta única y que justamente este, todo este debray filosófico pues, ha tratado de, de, de, de, de permear en, en una pauta que, que, que pueda conciliar, ¿sí? En, en todas las ideas que, que han surgido a, a través de las épocas, ¿sí? Sin embargo, la crítica de, de, de este filósofo, Sisek, eh, viene a partir de que. Un gran número de personas en nuestro tiempo eh, solemos tener una definición del concepto de felicidad muy, muy vago y que a menudo es muy dañina para nosotros mismos. Sí, solemos asociar éxito, felicidad, bienestar, una serie de cosas sin tomarnos el tiempo para poder analizar qué significa cada uno de ellos y cómo es que se están haciendo efectivos en nuestra vida diaria. Sí, eh, pareciera que en algún momento se reduce a desear, adquirir, desechar. ¿No? Eh, entonces, el problema de, de desear dentro de una sociedad en la que nos encontramos gobernada por hiperproducción capitalista eh, hace que realmente eh, desconocemos lo que, conoce, lo que, lo que deseamos, ¿sí? desconocemos realmente lo que deseamos y eso hace que esté perpetuando una serie de ciclos que eh, terminan o desembocan en, en, en posibles conflictos sociales y por supuesto en daño al medio ambiente. Sí, pareciera que simplemente somos empujados por una sobrecarga de estímulos de consumo, las redes sociales, el cine, el streaming, las estrellas, y todo eso va alimentando una conciencia que termina en un consumismo desmedido. ¿Sí? Entonces, si no me tomo el tiempo para, de entrada, pensar qué es lo que significa de manera personal la felicidad y actuar en consecuencia voy a estar sometido a toda esta serie de, de estímulos que van a conducirme hacia una serie de actitudes de consumo. Entonces, esa es la razón por la que así empieza a formularse esta idea de, de, de es en realidad eh, la felicidad uno, el concepto como tal de felicidad, uno de las raíces de diferentes problemas sociales y ecológicos. Entonces, bueno, ya a partir de, de, de, de, ese, de, esa, de esa crítica como tal, eh, ¿Podemos nosotros aterrizarlo aquí, aquí en, eh, en México? O sea, si nosotros eh, revisamos eh, cómo es que el, el, la falta de una definición de felicidad afecta a mi día a día, bueno, vamos a revisar qué es lo que dice, eh, por ejemplo, el Laboratorio de Salud Ocupacional, aquí en México, en donde se, se ya se tiene confirmado que el 85% de las empresas tienen un entorno de trabajo que promueve factores de riesgo, enfermedades, el, el estrés por carga de trabajo, el estilo de liderazgo negativo, muchísimas una serie de, de, de, de conceptos que van, van desarrollados de simplemente el hecho de ir a trabajar, querer hacer un trabajo que puede que, que, que no corresponda con... Eh, mis habilidades, mis actitudes, pero también los objetivos que tengo personalmente. Ahora, eso en términos de la empresa pues, podría decir, bueno, y eso a mí qué, no? Bueno, pues el, el mismo en la misma organización se encargó de, de encontrar que a pesar de que en México es el país número uno de la de la OCDE que más horas a la semana se trabajan, es también el país que menos productividad tiene, no? Entonces. Eh, esto quiere decir que eh, a, a, para efectos de, de, de, de insertar en el tema de la felicidad no se tiene muy bien enfocado en la perspectiva profesional y laboral a las actividades y los puestos que se están desarrollando actualmente en las diferentes industrias, sí. Entonces es nada más uno por encimita, no, algo que podría afectarnos de, de, de primera mano, no, eh, algo que podría que es muy cercano, ¿sí? Entonces podría ser que podría ser que al analizar a partir de, de considerar eh, conceptos como el de un una, un concepto de personal de, de, de felicidad eh, se podría empezar a orientar los sistemas pensando en un mejor resultado de organización para la organización crear bienestar balance en los trabajadores sí pero a partir de una serie de definiciones y de acuerdos sí eh, que y a dirigir una o, o, o, o, o dirigir todos los, los esfuerzos en, en, en una misma dirección no Ahora, y creo adelante. que este estos datos que tú das, eh, sobre todo esta parte, ¿no? Del 85% de las empresas tienen cuestiones que te pueden provocar infel infelicidad de, eh, en un cierto momento. Entonces, esto habla de, de un estilo de generación que veníamos trabajando de otra manera. Hoy eh, las generaciones como la tuya, Daniel, como la tuya, Raúl, que son más o menos contemporáneos y que vienen siendo este, millennials y este tipo de cosas, sí tienen un concepto cambiante de este estilo de trabajo que han tenido las empresas. Y creo que algunas empresas van moviéndose sin saber cómo, ni saber cuándo, ni saber para dónde van, pero se están subiendo a la ola del bienestar. Pero sí noto que eh, para algunas empresas, como no se han metido realmente a, a, a investigar, a indagar sobre esto, solo hablan por la norma, esta que salió muy famosa ahorita, se preocupan por ello, pero eh, lo resumen a tener espacios compartidos, con una mesita de ping-pong, con una mesita de billar, con una pantallita, con unos muebles mucho más amables al sentido laboral, pero no veo que vayan más allá en el aspecto de procurar eh, este esta revaluación del concepto personal de felicidad que estás que estás dando Daniel y no sé qué opinen los dos sobre eso. Sí sí o sea sin duda, eh, esta norma, no, no recuerdo exactamente cuál nom es, pero, este, pero al final de cuentas, pues ya exige de cierta forma ¿no? a las empresas pues, que, que eh, contribuyan o que procuren el bienestar de sus colaboradores, más allá de la parte económica ¿no? y de las prestaciones eh, pues, laborales que, que por ley deberían de tener. Este, pero bien no a veces no hay una estrategia clara realmente o una directriz, este Estratégica con la cual se busque este, pues, generar esta, este entorno favorable ¿no? del, del medio ambiente. Y sí, definitivamente, eh, digo, hoy más que nunca, digo, obviamente hablo desde mi perspectiva, pero también lo comparto con varias personas, ¿no? Este, ya buscamos que incluso el trabajo no esté aislado de la vida personal, ¿no? Que, no, que no sea, lo hablábamos desde la otra ocasión, ¿no? que no sea un antagonista, como de, ah, bueno, pues es que mi trabajo me quita tiempo para vivir ¿no? este realmente la vida, para disfrutar la vida, o viceversa, no si disfruto la vida, pues no voy a trabajar, sino se trata de, de cada vez buscar una integración, una sinergia ¿no? y una visión unificada para poder construir pues un bienestar al final de cuentas, pero en el cuestionamiento de efectivamente qué es el bienestar para mí, ahí es donde individualmente también nos atoramos, no que es lo que, eh, retomo, retomo lo que mencionaba Daniel, no porque a veces no, este, no, no llegamos precisamente, ni siquiera nosotros tenemos bien definido cuál es ese propósito del bienestar, para qué queremos ¿no? ese bienestar. Fíjate que este punto que estás tocando es, es podría ser un tema completo de conversación, ya hay una economista, su nombre es Juliette Shore, que ha analizado justamente este, esta perspectiva que estás dando y to, lo que hace es empatar cómo es que eh, la cantidad de trabajo, o más bien, cómo los hábitos de consumo están dirigiendo la cantidad de trabajo que una persona eh, está ejerciendo a, a lo largo de su, de su vida útil laboral, ¿no? Y cómo es que estos diferentes factores de, de deseo y de, y de tratar de, de, de obtener estos estilos de vida, de, de estas posiciones eh, materiales, están condicionando a la permanencia en eh, espacios de trabajo insalubres, a eh, compañías que no son sociales, que, que realmente no, no, no ya ni siquiera socialmente responsables, sino que ni siquiera brindan lo mínimo para asegurar la estabilidad, incluso la integridad física, de, dependiendo de la, de la ocupación. ¿No? Ese puede ser todo un tema completo que, si quieren, en otra ocasión podemos revisar, porque es bien interesante a partir de la perspectiva justamente que, que, que, que Raúl menciona. Fíjense que, que, que hablando como tal de término de trabajo, eh, en este mismo evento eh, critica eh, también el, eh, cómo es que eh, la, la persona formando parte de este, de, de, de este gran sistema, ¿no? que, que él lo reconoce como hiper, eh, hiperproductor capitalista, ¿sí? eh, ansía, ansía cubrir los deseos provenientes de, los, de, de cada uno de nosotros, ¿no? pero poniendo en jaque y, y, o a través, sí, eh, poniendo en jaque lo, lo, los recursos naturales o a través de una explotación salvaje de la naturaleza, eh, pareciera que es el mantra de, de, de, esta, de, de toda esta cantidad de, de, de, de industrias que su único objetivo es producir este tipo de satisfacciones desechables, estatus, eh, productos eh, provenientes de una moda. Sí, entonces, esa, esa crítica a partir de, de, de, de cómo es que, eh, en, en dependencia del, del argumento anterior, de no tener definida como tal un, una, una posición al respecto del de bienestar, de la felicidad, conduce, conduce a perpetuar todo este tipo de procedimientos que concluyen en una, un consumo rapaz de productos naturales y que a la posterior no solamente es el proceso de, de, de, de, de obtención de los materiales, sino también el de la producción, el de la transportación, el de la disposición, y después es una cadena muy grande que incluso la misma economista Julie Short se ha encargado de revisar a través de este, lo que ella conoce, el materialismo, pero materialismo real le llama, y así que un poquito más adelante podemos platicar sobre eso, pero eh, sí sí sí la, la, la crítica surge en cómo es que... Eh, la atención hacia el deseo, hacia el deseo de adquirir, definitivamente permea en un gran y, y, y, y profundo impacto en el medio ambiente. Muy interesante y sobre todo, sabes, eh, y me viene a la mente porque también este eh, con esta parte que dijiste hipercapitalismo y la parte de eh, este, este consumo rapaz, cómo hemos venido siendo adoctrinados desde nuestras generaciones anteriores, porque esto pues viene de, de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos de alguna manera trabajaron para esforzarse, para... y eh, De alguna manera, tanto la educación, y quiero, eh, lo quiero mencionar aquí, como eh, la misma familia nos han dogmatizado hacia este as, aspiracionalismo que nos lleva a, a, a, a vivir esta creencia, inclusive a sufrir por no llegar a un estatus de vida que está señalado por, eh, por, por, por tu círculo más cercano. Y eso te hace estresarte, te hace consumirte, te hace vivir en un círculo financieramente este, vicioso donde empiezas a, a generar una bola de nieve y de repente pues vives para, para pagar todo lo que no, ni es tuyo, y que al final de cuentas es simplemente para generar aceptación o estatus, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que está relacionado con este concepto erróneo de felicidad, o este concepto que ni siquiera sabemos que es felicidad para cada uno de nosotros. Ahora, eh, creo que es, es muy fácil eh, caer en, en, en este... Este juego como de, de, de interacciones de pues oye, ¿sabes qué? Pues no me cuentes tu vida, todo nos va mal. Pues, la verdad es que pareciera que, que, que, que tratamos de separarnos un poco y, y, y pareciera que es la excusa para alinearse, ¿no? De decir, no, pues, pues a cada quien tiene sus batallas, a cada quien le va a veces bien, a veces mal. Traigo un ejemplo, un ejemplo en el cual eh, este, todo lo que, hemos, lo que hemos comentado ahorita de, de, de cómo esta estigmatización, esta generación de, de, de, de, de, de prototipos ideales de, de, de, de felicidad eh, trae problemas sociales muy serios. Sí, voy a hablar específicamente del caso de México. Fíjense que eh, el 10 de enero de 2020 eh, en el diario El País se publicó una nota que se, titulaba, se tituló Morir es un alivio. Eh, 33 ex narcos explican por qué fracasó la guerra contra la droga. Y el objetivo de este evento, de, de, de esta nota, eh, era presentar un análisis fundamentado del estudio de perfiles de, las, de 36 personas que trabajaron para el narcotráfico, ¿sí? Que vivieron todos los días la violencia, que vivieron, bueno, que, que, que estuvieron metidos en, en, en ese mundo. Y eh, esta persona, eh, eh, de hecho, es una tesis, una tesis doctoral, que, que el objetivo principal era. Eh, narrar las vidas de estas personas y realmente dar una idea concisa de cuáles podrían ser las posibles causas de entrada de la que la gente está entrando al narco, explicar cómo es que viven, cómo es que entienden su mundo y realmente diseñar políticas públicas que enfoquen directamente a las causas que están generando, porque están generando el incremento de, las, de, de, de, de, de, la, de más personas entrando al crimen organizado. ¿sí? Entonces, eh, parte de, de, de, de estos testimonios. Si sí, hablan al respecto de, número, de de primera mano que eh, ellos reconocen que eh, tienen que hacer muchas cosas. Sí, eh, pero eh, en un primer punto eh, entraron al narco porque cuando eh, por lo general que, que la mayoría de los casos formaron parte de la economía informal. ¿sí? Ellos eran eh, ambulantes, les les permitía sobrevivir bien en varios de los testimonios que expresan, mantenían a sus familias, pero ellos querían algo más. ¿Sí? Crean otra cosa. ¿Sí? Ellos no se ven como criminales sanguinarios. Eh, ellos creen que son pues, unos trabajadores que entraron en una industria ilegal y que son conscientes que ellos son desechables. ¿Sí? Entonces, eh, o algunas de las conclusiones que salen de este reportaje, de este, de este estudio, es que eh, un sentimiento de marginación, aunado a problemas de adicciones, falta de propósito general en la vida, nulo valor de sus propias vidas, pues ellos ven la muerte como un alivio, sí, una ética individualizada eh, que es, per, bueno, que ha permeado desde principios de los ochentas cuando entró el famoso neoliberalismo al que todo el mundo le teme, sí, pero que cuyas consecuencias se pueden ver a través de, de, del análisis fáctico de, de, de los estados de ánimo de, de las personas en, en situaciones de vulnerabilidad. Bueno. Eh, se, se, se, ellos asumen que, que son pobres, no tienen futuro y por lo tanto no tienen nada que perder sí, sí se, eh, esta condición se, se, se entiende como, bueno, su condición de pobreza, ellos la ven como inevitable y encuentran entonces en el, en el narcotráfico alguna salida a la cual poder acceder a un, a un nuevo estilo de vida lleno de eh, eventos eh, lujos eh, material, eh, bueno, bienes materiales ¿sí? Eh, y esto empieza desde la juventud, sí. Los niños y jóvenes, al momento de estar en una situación eh, vulnerable, de pobreza, eh, ellos solamente están, les comento, estos es son parte de los testimonios que abordan en este, en este estudio, eh, ellos creen inevitable que eh, ven el mundo de las drogas como algo inevitable. En algún momento te vas a hacer drogadicto, te vas a ser pandillero. Ellos entienden que vas a vivir rápido. Así que vamos a tener que buscar la forma de cómo hacer que, que, que viva lo mejor que pueda en este mundo. ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, pues, la manera de disfrutar la vida pues, es a través del consumo de productos de lujo, a través del de dinero fácil, ¿sí? que le proporciona pues, la vida fácil, si queremos verlo así. ¿no? Entonces, ellos entienden que, que, que es una vida efímera, pero que merece la pena vivir. ¿Sí? los alcoholes, el dinero no te lo va a quitar nadie. Eh, un día puede estar en el restaurante de lujo y el otro va a estar metido en una celda o en, si es que te va bien, ¿sí? sí, Vivir rápido y vivir al máximo. Ese es el, el mantra que se tiene en la mayoría de los casos, en, eh, en los, eh, por lo menos en los entrevistados para este, para este evento, para, para este estudio, ¿no? Entonces pareciera, pareciera que, que no no va más allá de una actitud personal, ¿no? Que no tiene consecuencias más allá del individuo, pero no es cierto, ¿sí? El no atender a este, a, a, o no prestar atención a, a, esta, a estos perfiles, a, sí, sí, sí, sí, a este modo de ver de, de los estratos más, más desprotegidos, a los estratos, a los estratos sociales que, que, más, que más sufren de la pobreza, pues pareciera que es uno de los orígenes Sí, de el incremento en las actividades delictivas, pero ya a mayor escala. Ya no solamente estamos hablando de eh, robos a transeúntes o transporte público, sino ya una serie de problemas sociales que rebasen incluso hasta las fronteras. Y ahorita que mencionas, eh, digo, justamente esta semana eh, estaba viendo algunos videos de, de pues de, justamente del pirata de Culiacán, ¿te acuerdas? Este buen Daniel que de sí, hecho no ha compartido algunos hay sí, algunas imágenes, supuesto. ¿no? Donde lo están entrevistando. Entonces, precisamente ahorita eh, que lo mencionan, me viene a la mente, eh, por ejemplo, ¿no? él específicamente su caso, no un chico, eh, pues que su madre lo abandona de pequeño, este no conoce a su padre, no este al final de cuentas es creado por su, por su abuela, pero pues él decide irse y entonces se empieza a involucrar. En, pues, en malos pasos, con tal de salir adelante, al final de cuentas, y como dices, tener esta vida efímera, pero con lujos, aún a pesar de es que, eh, pues, que ir en contra de su propia salud, no de su propia dignidad, porque incluso él se hizo popular, pero a costa de... De, de su misma dignidad, ¿no? Que se difundían estos videos donde él tomaba, donde se perdía, ¿no? De, perdía el conocimiento en este proceso, este, y, y, y que al final de cuentas, pues le cobró la vida, aún siendo, pues tenía 17 años, si no me recuerdo este, cuando murió. Sí, Entonces, así es. Precisamente, ¿no? Es, es un ejemplo muy, muy claro de lo que estás mencionando, y porque, y que al final de cuentas, pues, como dices, eh, lo hemos hablado en algún momento, David, este, y yo digo, nosotros en este caso pensamos de esta forma, ¿no? Al final todos, todos somos, somos unidad, ¿no? Entonces, todo tiene repercusión, aunque pareciera que no, bien lo mencionabas, ¿no? Daniel, este, eh, podemos nosotros ejecutar o tener nuestra, nuestra vida de una forma, pero al final nuestros actos de una u otra manera te, terminan repercutiendo, este, pues más allá, más allá, y eso al final termina regresando, ¿no? Este, como, como un boomerang, porque, porque, porque todos somos parte de un mismo sistema, ¿no? Entonces, la verdad es que sí resulta, eh, pues muy, muy interesante esta, pues esta tesis sobre todo y, y lo más importante es, bueno, qué, qué, cómo, cuál sería el proceder, no, para, pues, para ir mejorando esta situación. Fíjate que este punto que tomas es muy importante porque pareciera que, que, que pone un poco en jaque este casi dogma que se está teniendo, por lo menos en el, eh, eh, en el gobierno federal actual, de eh, pueblo bueno, pueblo sabio, ¿no? Eh, ya nos dimos cuenta de que esto es muy discutible, ¿sí? Eh, eh, el, el asegurarse que, o más bien poner, sistemáticamente clasificar en buenos y malos, ¿sí? En, en, en nosotros y ellos, ¿sí? Eh, yo creo que es de entrada es una perspectiva que cierra demasiadas demasiadas oportunidades al, al estudio como esto, al análisis de, de, de otros factores. Sí, y no sé, todo reducirlo a, a, a esta dicotomía entre bueno, malo, sino eh, cierra muchas oportunidades y, y, y pareciera que conduce deliberadamente a, a soluciones que requieran únicamente a, a, a la fuerza y no al análisis. Y... Esta perspectiva eh, a mí me, me pareció muy, muy importante y lo voy a retomar esta parte eh, de que mencionas, y fíjate que no había hecho la reflexión de esta descomposición social, pero pues me voy a remontar a, a mi entorno in, de la infancia, donde yo podía este, salir libremente, andar en bicicleta y estar sin un celular y sin estar en contacto con nadie al momento de, de poder eh, ir a estos entornos y poder jugar libremente en la calle. Hoy eh, me cuesta a mí mucho trabajo soltar a mis hijos a la calle, o sea, mandarlos a una plaza comercial, a un entorno para convivir con, con otras personas, porque el entorno en sí yo lo noto mucho más agresivo y mucho más eh, peligroso, eh, que en, eh, al que me tocó vivir a mí, ¿no? Y por otro lado también veo como esta parte del sentido de la rapidez que ya hemos hablado, este, Raúl, en otros temas, de sentir eh, que, que, que quiero las cosas rápido y que necesito las cosas y que quiero todo el tiempo estar disfrutando y estar eh, eh, en esta falsa felicidad, ¿no? Y eso, ¿cómo provoca consumos como dices tú, eh, rapaz, en todo sentido, ¿no? Yo me he venido y, eh, ya me he estado cuestionando, a mí me encanta la carne, pero por ejemplo, Raúl ya la dejó, este, eh, que la carnita asada y esto, pero me acuerdo que un día en Netflix me encontré un este, un, este, un documental, no me acuerdo de quién, sobre la alimentación, ¿no? Y sí me causó cierto escosor esta parte del de incremento en el consumo de carne de res en la humanidad y lo que está provocando eh, en el impacto ambiental y en el calentamiento global de, del mundo, ¿no? Y digo, ¡ah, caray! ¿Y cuánto consumo de agua para que te comas un chuletón muy sabroso y muy, lo que quieras, pero cuánto consumo de agua está impactando a, a esto, ¿no? Y luego me fui con los atunes y con la pesca furtiva y... Y dije, no, pues en realidad me hice, me, me, me cuestioné qué tan consciente soy del impacto que estoy dejando sobre la Tierra, pero a mí ya no, me, me van a tocar algunas repercusiones, pero las generaciones futuras, ¿qué tipo de planeta les vamos a dejar? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que... que, que... Que el hacer estos cuestionamientos es un primer paso, un primer paso para reconocimiento de, de, de, de, primero que nada, los sistemas en los que nos estamos, nos encontramos, en el que nos desarrollamos, ¿sí? Y entonces, en el momento en el que tenga la oportunidad de poder tener, eh, estar en una posición de toma de decisiones, pues entonces, ahora sí, eh, tener, a, a hacer el ejercicio de, de, de mi protesta de forma razonada y conducir hacia la mejora, hacia las optimizaciones, pero pareciera que desde el nivel de usuario, el, el hacer este tipo de comentarios, pareciera que es un ataque, pareciera que es, no, eres un anticapitalista, tú sabes cuántos cuántos eh, eh, cuántos trabajos eh, dependen de la industria de la carne, la distribución, el procesamiento, o sea, tú lo que, que este, pareciera que, que, que, que se toma más como una crítica contra el, o sea, se, se, se entiende de mala manera, en pocas palabras, la crítica contra el sistema, ¿no? Este, no, tú lo que estás buscando es este, eh, o sea, estás contradiciendo a, a las estadísticas de crecimiento que te ofrecemos, en donde todos están, todos están, este, los salarios van para mejor. Eh, mira, volteate a ver los bienes que tienes. Sí, eh, simplemente pareciera que el hacer estos cuestionamientos a los sistemas inmediatamente te, te, te coloca en una posición en contra de quien te está prohibiendo todo, ¿no? Eh, que es el sistema en el que nos encontramos actualmente, pero lejos de la realidad. Y esa, esa postura al final de cuentas es, yo creo que es, es uno de los mayores conflictos, ¿no? este Precisamente el cuestionar las cosas no significa el, el ser oposición totalmente, ¿no? Sino simplemente el, el ver cómo podemos mejorar en este sentido. O sea, todo... Eh, igual hemos platicado en otro momento, ¿no? Al final de cuentas, pues de, de todo se puede extraer un lado positivo. Y hace ratito lo mencionabas en este, en este estudio, en esta investigación, que decía: bueno, las personas que se involucran en el narco, ellos no se ven a sí mismos como unas personas, a lo mejor sanguinarias como tal, aunque sepan que hagan algo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, porque en, su, en su forma de ver las cosas, están apostándole hacia algo mejor para su vida y para los suyos, ¿no? En muchos de los casos. Y entonces eh, sopesa más esa parte, ¿no? Es de decir, prefiero, o sea, me considero una buena persona porque estoy incluso exponiendo mi vida con tal de, de, de darle lo mejor a lo mejor este, a mi familia, ¿no? Y, y creo que esa es una de las cuestiones pues, que, que ocurre, ¿no? Cada uno considero que desde nuestra percepción lo hacemos con una buena intención o con una intención positiva de por medio, aunque, aunque sepamos de las consecuencias, este, pero como tú dices, esta, esta de repente el, el, el contrastarnos, el, el que el cuestionar te hace enemigo de la otra persona, creo que es precisamente de los mayores conflictos y por los cuales no llegamos a una solución, porque no todo es blanco y negro, ¿no? precisamente hay matices y precisamente hay, por, por ahí se pueden llegar a, a soluciones pues mucho mayor, con mucha mayor relevancia y más trascendencia. Bueno, que comentas nuevamente sobre, sobre la dimensión eh, individual, ¿sí? porque a lo mejor para quienes nos están escuchando, pues empieza a sonar como que estamos rodeados de un mundo cruel, este, pareciera que esto es un escenario post -apocalíptico, no, pero ah, bueno, ahorita tú metes la, la, nuevamente la dimensión individual, y creo que aquí viene la crítica más fuerte que en ese momento, en ese evento, eh, Slavok Zizek hizo. Y es como individuos, hasta qué punto las cosas que, nos, que consumimos, eh, productos ideológicos, culturales, lo que sea, están perpetuando la... la, la, la no es sustentable eh, el, el sistema en el que nos encontramos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos fomentando todo esto? Pero más allá de eso, creo que la crítica más fuerte es que pareciera, pareciera que toda esta... Voy a hablar específicamente de la ideología, eh, el Zen, el budismo oriental, separar la basura, meditar, reciclar. Todos estos actos que, que, que, que, que, que son actualmente parte de, de, de, de, del discurso que trae nuestra cotidianidad. Eh, sirve como una especie de lavado. Sí, mientras seguimos siendo consumidores desalmados, no sustentables, manteniendo nuestro estilo de vida. Creo que esa es la crítica más fuerte. sí. En donde, y esto yo, yo quisiera de una vez comentarlo, hacer la aclaración muy específica, no se trata de descalificar el estilo de vida de nadie ni las decisiones de nadie, sino invitar a la reflexión, ¿sí? De estas posiciones, ¿sí? En donde eh, somos eh, recicladores, separo mi basura, pero hago pedidos internacionales, ¿no? O no, no compro, no, no tomo el popote en el cine y este voy, este envío a reciclar todas mis baterías, pero hay tres carros en la casa. ¿Sí? Yo creo que eso es la crítica más importante que haya respecto de la, la división, bueno, la, la, la, este, la línea individual, ¿sí? o de la, de la frontera individual, ¿sí? No se trata para nada de, de juzgar a nadie, sino de ser conscientes de que no vamos a... O sea, el primer paso sí es reconocer el sistema en el que nos encontramos y reconocer la posición que tenemos en, dentro de este sistema. ¿sí? Y en la medida en que nuestras decisiones, en la medida en que nuestros, nuestras formas de consumo, en la, forma, en la medida en que nuestros ritmos de vida sigan alimentando esta rueda, pues entonces definitivamente es un futuro apocalíptico. Sí, y de hecho, el mismo Sisek el mismo lo dice, este, así tal cual como cita, cuando alguien me dice que a pesar de todos los problemas hay una, fin, hay una luz al final del túnel, yo respondo sí, y es un tren que viene a matarnos a todos. Entonces, eh, la, la, la crítica está puesta ahí, ¿sí? En donde valdría mucho la pena el tomarnos un momento para revisar nuestros estilos de vida, nuestras formas de consumo, la forma en la que desarrollamos nuestras actividades diarias, Sí, y transportarla a mejoras que realmente hagan una, una, una verdadera diferencia y que hagan una coherencia con la definición de felicidad que, que es originalmente el, el, el principio por el cual surgió toda, toda, toda esta, toda este análisis. Sí, entonces hacer una revisión de si mi estilo de vida corresponde con el, el la percepción de felicidad, de bienestar que tengo como individuo. Sí, creo que esa es la crítica que valdría, que, que, que más vale la pena y que ojalá, ojalá que, que, que, que que, se, que estos espacios como estos nos permitan hacer una difusión, un análisis, una revisión de, este, de, de, de estos conceptos. Sí, porque eh, es, es muy fácil, es muy fácil eh, caer en posiciones incluso hasta conservadoras y, y yo diría, pues, este, pues, muy. No, no sé, este, pues casi infantiles, de, de decir, eh, no, mira, eh, nosotros estamos bien, eh, todo va a estar bien. Eh, la verdad es que es muy inocente eh, creer que, que, que como individuos, nosotros con nuestras decisiones individuales vamos a cambiar el mundo. Y la verdad es que no es así. ¿sí? Hace un momento Raúl lo comentó bien, eh, pues estamos todos juntos, ¿no? Y, y todos como masa, todos como, entonces podría ser que se haga la diferencia, ¿sí? pero este el por ejemplo ya hablando específicamente de, de, de, de ese de ese debate este Jordan Peterson con su libro de este arregla tu cuarto eh, todo va a estar bien si si arreglas si te arreglas a ti mismo vas a arreglar al mundo la verdad es que es una posición no sé muy muy eh, muy superficial por no decir otra palabra no este entonces esta revisión, esta revisión de, de, de, de la postura que tenemos ante los sistemas en los que estamos in, eh, embebidos, primero el reconocimiento y después eh, eh, el reconocimiento de que existen estos sistemas y posteriormente de reconocernos a nosotros eh, dentro de este sistema, cómo es que estamos aportando, ¿sí? ¿Sí? Para bien o para mal, ¿sí? Eh, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas religiosos, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Pero... A partir, le repito, de, de, de, de reconocer primero que existe, que estamos metidos en un sistema, cuál es nuestra posición y cómo es que nosotros aportamos o no aportamos para continuar este ciclo sin fin, que en por lo general pareciera que está apuntando hacia un desastre inminente. Y, qué interesante el hablar de, de reflexionar. Al final de cuentas, eh, como tú dices, eh, el ir haciendo esta reflexión de, de mi estilo de vida con respecto a, al impacto que está generando en, en nivel global, como lo dice Raúl, muy cierto, es que eh, el, el, la pequeña huella que yo esté dejando es un, eh, se masifica cuando ya estamos hablando de los millones de habitantes que hay en el, en el planeta, ¿no? Al final de cuentas. Y. Yo me acuerdo que siempre de, de, de tiempo atrás, eh, eh, parte de nuestros rectores, David Nobel hablaba de esa hipoteca social, ¿no? Como un concepto ahí, este, que, que traía él por ahí, ¿no? Y esta parte del tejido social, como dices tú, que trae el gobierno hoy, de, de, de primero, este lema que tiene de primero los pobres, sí es buscar reducir esa brecha de desigualdad que, que, que permita de alguna manera movernos en otro sentido de conciencia, ¿no? En otro sentido de, de, de reflexión, pero pareciera que eh, eh, los discursos son unos hacia adentro de los países y otros hacia afuera, o sea, en el entorno global, porque yo veo en el entorno global que se están peleando los países que están eh, generando de alguna manera una pseudo-conciencia sobre el impacto ambiental, sobre, el, por ejemplo, el calentamiento global y veo a otros que les vale gorro, ¿no? O sea, que dicen, no, pues eso ni existe ni, ni está, ¿no? Estamos hablando de China, de la India, de Rusia, del de, eh, mismo México ahora, ¿no? Este que están en ese entorno donde pareciera que somos este, totalmente entes independientes, y a mí me viene a la mente, Raúl, y no sé si, si lo, lo veas así: este dibujo cuando estudiamos la parte del coaching. Este, de la balsa, que estamos en la misma balsa todos y hay un agujero, y en lugar de darse cuenta de que estamos en una misma balsa, nos estamos peleando por qué, de qué lado está el agujero, ¿no? Y entonces, pareciera que las naciones en el mundo están de esa manera, pensando, o sea, a mí no me va a impactar. Y Siento yo que estamos contra reloj en este sentido. Sí, y a mí, en este caso, ¿no? Me enfoco mucho a la parte como individual, pero porque, porque al final, ¿no? Lo hablaba Carl Jung sobre la conciencia colectiva. Y entonces, eh, precisamente digo, no sé, o sea, en mi experiencia, cuando estoy más concentrado, ¿no? Y, y voy a tocar temas que a lo mejor hemos hablado en otro momento, sobre conciencia, este en la parte egoica como individuo o sea que estoy buscando más como qué recibo como como desde una desde un vacío estoy tratando de satisfacer mis necesidades mis aparentes necesidades y tratar de cumplir mis deseos en realidad termino estando peor este porque entre más logro más hambre tengo no este entre más entre más consigo más anhelo no y, y, y sin darme cuenta que, que la que, que la plenitud está ahí presente entonces eso multiplicado a nivel social, este, el buscar el beneficio propio, como lo, lo hablábamos, ¿no? ya, ya hablando de beneficio propio en, en conjunto de en naciones, ¿no? Hablando de sociedades, pues lo que termina haciendo es perjudicándose a sí mismas, ¿no? Aunque a veces pareciera que no es así. Aparentemente, en un corto plazo, pareciera que se está resolviendo la situación, pero en realidad se está abriendo un hueco mucho mayor que termina siendo termina teniendo, teniendo consecuencias pues más graves adelante. no te digo, Y te digo, sucede individual, ¿no? si uno se enfoca en eso, en un corto plazo, terminas, a, al no tratar de resolver las cosas de origen, terminas abriendo hoyos peores no y puedes caer hasta colapsar individualmente y socialmente se ve también reflejado ese tipo de comportamiento. Yo creo que eh, como, como, como una forma de... de, de ponerle un poco del lado esperanzador y no solamente del lado apocalíptico, porque parecía que me estoy poniendo muy, muy negativo. Eh, es, es coincido en, en varios puntos de lo, de lo que comentas, eh, eh, Raúl. Fíjate que casualmente como que no soy muy partidario de, de Jung, aunque este, como que le voy más a Jacques Lacan, pero los dos son igual, psicoanalistas a, a, a, a y los dos estudiaron a Freud. Pero creo que el, el, eh, en, este, en este sentido eh, estoy muy de acuerdo eh, al respecto de cómo se, se enuncia eh, la posición individual, ¿sí? tal como lo, lo, lo estás manejando y las posibles repercusiones que, que, que poder, positivas y negativas ¿no? que podría tener a, al cerrarte como, como individuo. Pero en este caso... Eh, Sí, sí, sí. O sea, sí. Ya, ya establecí por lo menos que, eh, con, que, que sí se dice, sabes qué, la felicidad de exceder la dimensión individual. Se debe entender que los problemas del mundo son sistemáticos y que, pues, las acciones individuales pareciera de primera mano que no nos no van a solucionar, ¿no? Pero más allá de, más allá de eso, eh, creo que sí es importante. Sí es importante eh, eh, el volver a los valores tradicionales, como, como en su momento lo, este, dije que, dije que pareciera que si sí, este, que no es suficiente. Eh, apelar a responsabilidad moral. Eh, ok, está bien. Como crecimiento personal, como el, el, el desarrollo de aptitudes hacia, hacia terceros. Sí, o sea, yo creo que está bien. Sí, eh, eh. pero creo que la forma en la que podemos tomar realmente cartas en este asunto y, y, y realmente eh, poner en la práctica eh, este, hacia la solución de, de, de, de estos problemas sociales y medioambientales que es lo que justamente estamos acotando en este momento. Sí tiene que ver con, ok, sí, este, entender que, que, que es importante definir personalmente, hacer a, a, conciliar definiciones personales, ¿sí? Sobre éxito, sobre felicidad, sobre bienestar, sí. Hablar, discutir sobre estos temas, sobre, sobre lo que comentaba, sobre el reconocimiento de los modelos y los, los modelos políticos económicos, los problemas que tienen, ¿sí?, y este y también ver hacia el futuro, ¿no? Porque ahorita pues ya no está alcanzando pues las tecnologías disruptivas, el daño ecológico como lo mencionó el profesor David, los problemas de clase y de racismo que pues, están pero potenciándose con el tema de lo de la pandemia, ¿sí? Pero de fondo, ¿sí? ¿Cómo revisando, eh, analizando, eh, está, yo no me gusta mucho esta palabra por el contexto que le dan a otras personas, pero es apropiada, deconstruyendo ¿Sí? la política la parte ideológica la parte psicoanalítica como lo comentó hace un momento este eh, pero menos rebuscado este que, que lo estoy diciendo yo eh, buen raúl sí para comprender cuáles son los mecanismos que soportan que, que, que más bien que generan esto es, estos problemáticos estas estos problemáticas y estos fenómenos que vienen pues, estoy seguro que, que podrían representar uno de, lo, de, de los motivos por los cuales pues termina anticipadamente nuestra existencia como especie no entonces Sí, sí vale la pena eh, apelar a la parte individual, pero eh, es, es mucho más importante el dirigirnos ya como, como grupo. Sí, el, el, el hacer conciencia de forma eh, pues, rápida de la, de, de la dimensión individual, pero el empezar a explorar ¿sí? eh, la forma en la que la colectividad puede aportar. y ¿Cómo? Ejemplos. Eh, repensar modelos de negocio. ¿Sí? yo creo que es la es la es, es una, una de las más cercanas que tenemos eh, valorar o, o más bien considerar de primera mano eh, como factor importante del desarrollo de negocios. El ciclo de vida completo de los productos que se que, que se o servicios que se van a se van a generar. Pero repito, no solamente se trata de la obtención del producto, no solo es fabricación, también es la no solo es producción, es la transportación, es la gestión, es la logística, después es la disposición. Sí, y en todos los asuntos, eh, llevar a, al máximo eh, todo, todo, todo este bagaje que está relacionado con, por ejemplo, lo más, lo más asequible, ¿no? la huella ecológica, que es lo que puedes encontrar en redes sociales de forma muy, muy rápida. Pero ya en un sentido un poco más, más profundo y más sustentado, eh, lo que comentaste un momento de, de, de, del verdadero materialismo. Que no, no se refiere a esto de este, consumir rápido y tirar rápido, ¿no? Sino el, el materialismo al, a, al que me refería, que, que, que esta este, economista Julie, eh, Juret Shore habla, es de ser conscientes que, que cualquier producto que nosotros tengamos, sea un celular, sea la cámara, etcétera, está hecho de materiales que, dependiendo de eh, su composición, es más o menos complejo obtenerlos, procesarlos y convertirlos en un bien, ¿Sí? Sí, solamente ahorita hablando de, de, del ejemplo del celular, ¿cuántos, cuántos metales se necesitan, vamos a tener que hablar de minería. ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos chips se necesitan? Bueno, eh, ahora estamos hablando de, creo que de, ya para nadie es extraño que eh, este asunto de, de lo de la falta de microchips en el mundo, el problema del litio, que incluso el, eh, está causando problemas políticos como lo que está pasando en el cono sur, ¿sí? en donde Estados Unidos está teniendo este, actividades de intervención en gobiernos con eh, asuntos que no tienen nada que ver con una... Con, con algún tipo de, de, de este, con dom, plan de dominio mundial y no mucho menos, ¿no? Es algo más rastrero, que al final de cuentas es un tema de dinero, ¿sí? Además de eso, eh, los plásticos, la generación de los plásticos, las campañas de, de, de mercadotecnia, el, la movilización de producto hacia, hacia terminales de puntos de venta, todo eso produce, todo eso produce emisiones, todo eso produce contaminantes, todo eso produce... entonces se dan cuenta, hay un área de oportunidad bien grande en el diseño y el rediseño de modelos de negocio, ¿sí? Que eh, consideren esta, todo, todo, esta, eh, la posición en la que nos encontramos al respecto de eh, eh, acelerar, bueno, sí, con perpetuar y acelerar eh, esta rueda de, de autodestrucción eh, que, que, que se, se tiene al respecto de... Eh, complacer a un usuario final por deseos que al final pareciera que no tiene idea de cómo es que llegaron ahí. Y retomando este tema, de manera, como lo dices tú, una manera individual, pero a la vez colectiva, me remonto cuando viajé a Japón, sí vi algunos sistemas que se están implementando para cerrar toda esta cadena de productiva total, ¿no? Por ejemplo, en los electrodomésticos, sí me, me, nos dimos a la tarea de ir a un centro de Panasonic donde hacían la producción al revés. Como es decir, llega, pagan ellos, creo que un seguro por su electrodoméstico. Lo malo es que tienen ese consumismo de eh, ya después de un tiempo lo renuevan, etcétera, pero pagan como un seguro y va a la compañía por el electrodoméstico a tu casa, se la lleva y lo lleva a estos centros de donde lo destruyen pero lo destruyen de tal manera que sacan la materia prima. O sea, el, el, el, el plástico ya te lo dan en, en, en pellets, así en bolitas, el metal ya está confinado de alguna manera, eh, todo lleva un reproceso, ¿no? Al final de cuentas que eh, llevan a la materia prima y confinan en los, las cuestiones de, de, de los aceites y todo este tipo de cosas, entonces... Tienen cierta conciencia en algunas cosas, pero por otro lado, en esta parte de que son eh, súper consumistas del pescado y de todo este tipo de cosas, pues les vale gorro la cadena eh, eh, del ecosistema de, del mar y cuestiones de ese tipo. Y si nos enfrentamos a esta, yo le diría, eh, a veces incongruencia, que eh, también cuando nos vamos al, al sentido individual, ya lo mencionaste tú, Daniel, y es algo fundamental, o sea, hablo de que a lo mejor soy vegano, pero tengo 10 pantalones de mezclilla eh, en mi guardarropa, ¿no? Y que no, en realidad, no ni los requiero ni los necesito, ¿no? O este, soy este, una persona que... Ojos? Exactamente. Y entonces, este... Vivimos en esta incongruencia que en realidad es que no estamos conscientes en el aquí y en el ahora de cuáles son nuestros hábitos de consumo y cuáles son las otras cosas que hago por moda porque pareciera que hoy está de moda ser vegano, estar de moda meditar, está de moda este todo este tipo de cosas pero al final de cuentas yo sigo llenando mis vacíos como hizo Raúl a través de aspectos materiales, de, de aspectos de de buscar una orientación al logro para que me reconozca alguien más y cuestiones de ese tipo. Entonces, yo creo que sí está relacionado esa parte, porque en realidad, si se ponen a ver la educación de por lo menos del país, nunca se ha detenido a, es, a ese cuestionamiento de este de estos conceptos como la felicidad, como este, este materialismo verdadero del que estás hablando, como el impacto, o sea, realmente cuando tú vas a primaria, secundaria, prepa, hasta hoy empiezo a ver, que empieza a ver ese cambio en la educación, un poquitito, no mucho, sobre ya se empiezan a ver cuestionamientos, o sea, yo veo a mi hija en la secundaria y ya algunos profes le dicen, es que tienes que ir más profundo, cuestionar, eh, preguntar, este, eh, analizar, sintetizar y, bu y buscar más allá de, de lo que ves simplemente en, en Google, por ejemplo. Entonces, si digo, ah, bueno, ese ya es un cambio, pero muy pequeño. Muy bien. Ya estamos aquí con el tiempo casi, ya está muy, muy interesante el tema. ¿Cuánto duró el el debate de Sisek y Jordan Peterson como... Duró como dos horas y media, pero si te soy sincero, eh, solamente estamos hablando, o sea, toda esta, esta hora platicamos solamente de eh, entre unos 15 a 25 minutos de intervención sí. de Sisek. De sí, sí, sí, lo que pasa es que es muy complejo, este señor, no sé, este, se, se aventó todo Hegel, la, a mí la verdad todavía me sigue costando mucho trabajo a analizar todo su bacaje, su, su, su, su, su tanto de Hegel como de Sisek. Este, por eso es que lo fui tratando de desmenuzar y meter, este, pues, temas que, que coinciden con nuestra realidad en México. Pero ese solamente fue un tema, un tema de los que se trataron eh, en dos horas y media. Sí, eh, la verdad es que valdría mucho la pena este. Aventarse un ratito. Y yo, por ejemplo, lo, lo, cuando me aviento videos así es cuando estoy, no sé, trapeando o limpiando la casa. Entonces, así es como, como, este, les presto atención y, y, esa, y, y ya no siento que se me hacen tan pesadas las dos horas y media. Y, no, la verdad es que sí, es que yo no lo he visto completo, justamente, o sea, lo empecé a ver que precisamente empieza Jordan Peterson, ¿no? Este, sí. O sea, ya, y me acuerdo que él como muy, muy millennial, ¿no? Decían con su computadora y todo, ¿no? Y este, ya así se, tal cual, la capela con todo el bagaje que ya trae, definitivamente, ¿no? Este Pero, no, lo mencionaba porque al final de cuentas se nos, se nos fue el tiempo, eh, pero, pero da para mucho, o sea, da para mucho, obviamente, sí, sí, sí, sí. Esta, esta cuestión. Este, nada más por eso me, me surgió la duda, pero igual podríamos retomar alguno de los... Este, Darle continuidad a esto. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Hay muchísimos temas que se pueden abordar desde ahí. Eh, este, Ahora sí, se, se, se, se, de una forma muy rápida. Este, eh, Realmente el capitalismo es la solución a, a los problemas que tenemos o es que realmente hay, hay, hay un tiempo o más bien cabe el, el, el, el socialismo en esta época. Eh, la respuesta es que no, eh, pero otras cosas como la corrección política de género, corrección política o las cuestiones de género también son dos temas diferentes que, que, que, que abordaron, pero sobre todo creo que lo más importante no es no es como lo que chocan, sino lo que están de acuerdo, claro. que, que tiene que ver con el asunto de la libertad de expresión, con el tema de este el control estatal de, de las economías. Eh, que están en acuerdo de ambos. Y con, eh, mucho, yo creo que lo, lo que más llamó la atención de ese, de ese, de, de ese debate es más, más en lo que chocan en los acuerdos que tienen. Y van, son temas que, que cada uno puede ser de una hora. Y además que, que acá algo que también me gustó es que no, no fue como que... Uh un vencedor, ¿no? O sea, porque muchas veces sí. los debates, o sea, como que parece un espectáculo de Vox, ¿no? A ver mm, quién gana, mm. y en realidad, pues no es eso, precisamente es exponer las ideas para cuestionarlas, criticarlas, ¿no? Y a lo mejor llegar a nuevas conclusiones. Correcto, Pero no sí. precisamente ganarle a otra persona, que, que obviamente eso vende, definitivamente, pero no es precisamente el objetivo de un, de un debate. ¿no? <ríe> Muy bien. Oh, y, y reflexionando sobre esto, o sea, ¿cuáles son las figuras eh, eh, con mm. este mundiales en el entorno de nosotros, ¿no? Hablar de Moss, de Branson, de Jeff Bezos, de todo, este, eh, Mike, Mike, de Zuckerberg, de todo este tipo de personas, que dices, bueno, ¿qué más requieren de, en el mundo? Si, si, si tienen todo el dinero del mundo, si tienen todo, y, y es ese, esa cuestión de la felicidad desde su concepción, ¿no? Porque al final de cuentas pues tienen dinero acumulado para cinco generaciones, siete generaciones y ya, o sea, y quieren más y más y más, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tu conciencia te puede decir, ya, párale, no? O sea, eso es lo que a mí me gustaría. Eh, si pudiera preguntarles, es decir, ¿en qué momento tu conciencia te puede decir, ya, párale, ya, eso, esa postura que acaba de comentar este profesor David, da para un tema bien interesante, bien interesante, que, que, que ahorita lo está promoviendo un filósofo surcoreano, se llama Byung-Chul Han, Ajá. y él habla de un temor casi terminator, tipo terminator, en donde él habla de algo que se llama el panóptico digital, en donde, en donde habla de cómo es que a partir de la pandemia muchas personas están renunciando a posibles libertades en contra de un control a través de sistemas digitales. ¿Sí? Cosas como que están sucediendo en China y que a lo mejor en, en Europa o en América pues pareciera que es el pandemonio, bueno, o sea, algo impensable, ¿no? Pero que está sucediendo actualmente y que es una tendencia de muchos gobiernos que eh, a, a través de la de, de, de cómo se manejaron la pandemia se encaminan hacia el totalitarismo. Sí. Es un tema interesantísimo, interesantísimo. ¿Y, por qué? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dijo? Están auspiciados por eh, plataformas como las redes sociales. Sí, y por sistemas de por sistemas complejos de, de, de, de comercialización como lo son Amazon. En general, todo ese tipo de compañías que tienen acceso a bases de datos completas o en general el, o hacen uso, disponen del Big Data de formas que ni siquiera nos imaginamos. Pues de hecho, eh, también creo que sacó algo sobre el metaverso, ¿no? que tanto también se está hablando últimamente de esta inmersión total digital. No es este, ya ya eh, eh, vi una nota, no la leí, pero vi una nota que ya se, se venden así, lo, así lo, lo traduzco, ¿no? Terrenos en el metaverso, ¿no? En tantos millones de, no me acuerdo qué criptomoneda, ¿no? Se estaba utilizando para comprar, pero este, al final de cuentas, este, pues, pues, al final de cuentas vamos a, a hacia esa parte, ¿no? Es, es, es muy interesante, ¿no? Y hay que ver las diferentes aristas, ¿no? De esta, pues, de esto, ¿no? Este, de, de, esta, de este mundo al que nos estamos dirigiendo. Y bueno, pues, como siempre se nos se nos acaba el tiempo, o sea, una hora creo que de repente es, se pasa tan rápido y tan agradable eh, con este tipo de, de, de temas que, que trae Daniel, que pues, nos encantaría que estuviera por aquí para otro tema o para continuar este mismo en, en, en unas futuras emisiones. No sé si ahorita antes de que termine esta temporada, que pues, siempre nos tomamos un descansito ahí en, en diciembre, pero si no para la próxima temporada, la verdad es que la pasamos muy agradable con, con, con Daniel, con Raúl, Charlando de temas de conciencia, porque al final de cuentas esto es un tema de conciencia y siempre muy, eh, eh, eh, muy eh, práctico y también muy didáctico todo lo que nos, que nos menciona Daniel. La verdad estamos muy contentos, espero les, te, les haya gustado el programa y pues como siempre nos vemos todos los viernes en Conciencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, bye.